Rod, I fucking fake. You can't fly with buttface. I no shame. I don't play. I'm I no shame. I don't You fly with I no shame. I don't play. I no shame. I don't play. fly with I no sé. I don't Ando perdido buscando respuesta. Debajo tejido, las heridas abiertas. Perdido sentido cerrada. Las puertas, tirado el olvido sin viaje de vuelta. Yo no fumo droga que me olvide jueza. Buscando la roma, pero que la invierta. Siguiendo la roma, llegó hasta mi puerta. Cuentas historia para que la crea. pero vivo boy Mañana leyenda, jodido por Rajoy. Y otras 40. La rata no cuelga en el corazón. Lleva, me cuenta el problema, pero me la pela ya. Tengo 50 dentro de la cabeza. No saben qué pasa porque marca el tema. Llevo media vida promando mi idea. Todo empezó solo por ella. Técnica trata al. Exacto, chicos me copio, se quedan en ese auto Ponme la jarra, la debo de un trago Chicos no fardo, pero si lo parto Soñando con pensión de diputado Esta es me manda pa'l paro Me monto el imperio, si ya está forrado Rappero frustrado que cansado poco me apoyan, saben que lo valgo Algunos me escuchan, dicen que me salgo Deme millones, yo sigo en el barrio Ni coche, ni puta, que denselo todo Cambiaré este mundo Mientras me forro, sentado en mi casa, gastando de folia, aunque luego me agobio. Fumado de te deja cual, pero no como terreno, tan solo la propia, te acabas judiendo, lo llamas pa' soto, se ponen en medio, no casi un estorbo. Tú, lo se mueves, solo papeles le pregunta quién era, qué coño tú tienes, para qué quieres tienes si chobras con verde. Se fijan en mí, otro demente que juega con suerte, con miedo a mi muerte se llama la cheste. A falta de ingenio, película huerta. Se fijan en mí, otro demente que juega con suerte, con vida mi muerte se llama la cheste. No cambias el mundo sin cambiar tu, tu mente. ¿Ah? Can you can fly with package I no shame. I don't play. I no shame. I Ni pena tan solo le llaman los besos de Judas con curva perfecta. me Medusa, velada sin queda. Con 15 pesando, pero sin las tetas. Llegan a vida, con gula celebran en decenas más, pepe, pero supera. Artista forrado, los médicos en huelga. Cuánto parado que tiene y boteca. La cosa muy clara, la herida se despierta, se vienen quejando. A mí que me cuenta si estamos en la misma con vida supuesta. Poco que la talla de ojera, No podéis celebrar, listos y colegas. Esconde las manos la no no si no. tira la piedras. Ofrenda afrodita, no vale mi ya 470. La llame mi se me trato de mierda. O donde no diferencia, no mueves la masa mueve tu conciencia. Se apasta con guerras, desastres del hombre. Mordemos manzanas que todo nos sobre. Come el gobierno, me en un sobre. Mañado en el Golden, las multas se rompen. A veces sorprende el level del pobre. Ahora todos corren, y y a Forest, niñados con 15 que son los ladrones. Falta conciencia de muchos valores. Babe. Pero tienes que te la Falta concierta de más valores, falta concierta de más valores, pero tiene gente que le tire las drones. Mi llanto conciencia que sale de drones, falta concierta de más valores, pero tiene gente que le tire las oh. you <sighs>